A todos sol craneanos y sol craniana, creo que ya está todo preparado tiene el título bien se puede ver en Twitch se puede ver en YouTube eh, hoy vamos a seguir con Pokémon espada Nuzlocke espero que les guste hola Alex God. el primero sí hoy ha sido el primero vale dice que se han guardado los cambios así que me voy a la sala de streaming de YouTube les comento, o te comento, sí, hay más personas. Les comento, estoy mmm, yo solo, ¿vale? Y aunque esté ronda, igual. Eh, estoy haciendo el nuzlocke y por eso mismo tampoco voy a tener tiempo de estar leyendo lo, los comentarios. De vez en cuando le echo un vistazo porque tengo que estar con la tapa del portátil para arriba y para abajo. Entonces voy a intentar que todos lo puedan ver. Bueno, como pueden ver, ya he actualizado el layout Lo actualizaré cada vez que termine un directo Y los directos serán de aproximadamente unos 30 minutitos 30 minutitos, pues voy a buscar el reloj Y así Vale, así me, me guío mejor con el relojito Me pongo un crono y ya está desde que empiece el título, le, pon, le pongo el crono. Hola Juanqui. Bueno, vamos a empezar y empiezo ya, pongo el crono ya. A ver qué nos depara la aventura hoy. Qué nervios, ¿no? Me, me habían dicho que en esta ciudad puedo capturar un Pokémon Aunque la verdad no sé dónde Así que tendríamos Pokémon de ruta hoy Vamos a entrar aquí Y vamos a empezar Uy, ¿dónde puse el mando de la tele para subir un poco el volumen. Aquí, aquí Pero si no escucho nada Bueno, me imagino que. Para empezar, todo a hablar con este y ya está. Hola, vas a venir al desafío. Toma, ahí tienes tu. Mmm, ¿Ropa? Sí, ropa. Es que no leí. <ríe> me acabo de dar cuenta que puse la vida donde está el chat. Me cago en todo. Bueno, ya lo cambiaré y pondré las vidas arriba a la. Arriba a la izquierda, que parece que ahí no, no se ve nada. Mira, el dorsal 6666 que me dijeron ayer que pusiera. Por cierto, Juanqui se me oye, ¿no? Vamos a ver cómo es esto, porque la verdad que no me sé ni los ataques que tienen los Pokémon. Sé que tengo un Scorbunny, un Rocky D, un Pikachu, que puedes gigamaxizar. No sé si ahora puedo gigamaxizar. Mira, hola, soy Ross, el presidente de los Pokémon. Ha llegado, ha llegado el gran momento. Sé que, espera, que la espera ha sido larga, por lo que es un placer para mí anunciar que ha llegado a su fin. Es hora de inaugurar el evento más emblemático de Galar. La gente... ¡Wow! Lo vamos todo. El desafío de los gimnasios Los participantes deberán enfrentarse a los ocho, a los ocho líderes del gimnasio y reunir. Y son, nah, y son los aquellos que están los victoriosos de esta prueba. Se han digno de mayores de los honores. Eh, clasificarse para la Copa de los Campeones. Donde uh, aguardar al vigente campeón. Y ahora permítanme presentarles a los líderes del gimnasio. Ahí están, ahí están. Aparezcan. Aparezcan. Bueno, mientras está la cinemática esta, voy a ver si me da tiempo de cambiar el layout y ponerle las vidas en el otro lado. Que lo dudo porque mi ordenador vale muchísimo. ¿eh? Pero bueno. Ahí está Percy. Y ahí está la otra, la Katy. Y también está Naboru. La gente ahí flipando. Y también está Judith. Y la vieja. Que diga Sally. Y también el tío este, Morris. Siempre tiene que haber un gordito. Bueno, sí, bueno. Y también está Roy. Que nos va a cantar algo hoy. Eh, es que Roy, hay un cantante de Operación Triunfo que se llama Roy. Vas a, estar a escudo. aquí está. No creo que me dé tiempo. Pero bueno. Si puedo, lo hago. Y ahí están los aspirantes. Ahí está Arnold Stortinator. Con una a al revés, lo ves. Acabo de ver a también. Pues nada, presentación espectacular, eh. ¡Wow! No me ha dado tiempo de cambiar el layout, es que no se me ha visto ni siquiera en Photoshop. He pisado la cancha de un estudio de un estadio Pokémon, ha sido. Ah, no me salen las palabras. El corazón me va a mil por hora. Hola, ha llegado el día que tanto esperabas. Bueno, y también Arnold, Lo decía antes. Hola, con que vosotros sois los entrenadores que cuentan nada, ni más ni menos que con el apoyo del campeón. Bienvenidos y mucho gusto, soy Ross. Yo soy Ross. Oh, veo que lleváis muñequeras Dinamax. Fabuloso, podríamos decir que la Luta de las Estrellas de SEO ha guiado vuestros pasos. Por cierto, ¿sabíais que fue mi magnífica empresa, la que inventó esas pulseras? Todo apunta a que el desafío de los gimnasios de este año será especialmente... No me acuerdo eh, Nada, eso Que el tío este es, está, se, está sacando, se la está sacando diciendo Esto lo he hecho yo y si era mejor oh, Mira mi flequillo El presidente sí que tiene ánimos para dar y tomar eh, Escúchame bien Par de dos Par de dos Madre mía. Acabáis de empezar y estáis más verdes que un Metapod <risa> Pero si seguís adelante no solo fortalecerán vuestros Pokémon Vuestros como los como el Meta de Fortaleza Vosotros mismos creceréis como entrenadores ¿Te ha quedado clarinete, Arnold Tenemos que enfrentarnos a los líderes de en un orden determinado El primero está en Pueblo Se va hasta allí por la ruta 3 Por cierto, Aron me dijo Que, eh, que en el Nuzloc no puedo sobrele sobrelevear los Pokémon Así que he buscado información y veo que el primer, el primer líder de gimnasio tiene niveles de un Gossifler nivel 19 y un eldegoss nivel 20. Así que tengo carta blanca hasta nivel 20. Por lo que he entendido. Bueno, vamos a por el Pokémon de ruta de, de Pueblo de Ciudad Pistón. Que no sé dónde está. Yo no tengo ni idea. Oh, nada, ah, un regalo. ¡Ay, Dios mío! Un regalo maravilloso de un presidente igual de maravilloso. <risa> Perdona, el regalo consiste en el permiso para poder usar los taxis voladores de... Ah, okay. Okay. Con ello podrás eh, plantarte al vuelo en uno de los lugares que hayas visitado hasta el momento. Es muy práctico. ¡Oh, un bono taxi! ¡Qué guay! <risa> Aquí en Canarias el bono... el bono guagua. ¡Ánimo! ¿Cuánto tiempo repartes Pokémon? Mm, Del Nuzloc nunca En los Nuzlocs Nuzloc no se hacen repartos de Pokémon ¿No? Es que me hace gracia <risas> Preguntando Eso en un Nuzloc Y sí, soy un poco cabrón Pero no, a mí me gustan las cosas Que, que vayan donde van Nada, objetos nada Nine Coño, el Onis apareció de repente Y no me dejaba andar eh, No me voy a meter ni a comprar ropa ni, ni a pelarme Ojo Pasando Pero es que no sé si la gente me da me da objetos Si sí ha faltado objetos Mira, una Pokeball, oye. Me he notado una piedra. Eh, Kakashi Otaku. Dice, Bo, me refiero al Nuzlocke. Me refiero a Shiny 6 v Pero es que tú estás viendo por algún lado. Que diga que estoy haciendo reparto ahora. Es que yo no entiendo. No entiendo. A ver, ¿dónde puedo capturar Pokémon? Ande. Alguien me medida. Y los repartos Pokémon ya se avisará. Como siempre se ha avisado. Y por donde siempre se ha avisado. Y si no, YouTube te tiene que avisar. Y si no te avisa YouTube, pasa a Twitch. Que queda Twitch también. A ver. ¿Dónde se captura Pokémon aquí? Pues nada. Como no sé aquí pescando.. Vale. Es, es pescando, venga. Pokémon de ruta y es un. Espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Mierda, que tenemos por el primero. ¡Wow! ¡Wow! ¡Un Magikar! ¡Un Magikar! ¡Wow! <ríe> que encima no, aquí no, se, no tengo. No tengo caramelos raros, así que jamás voy a poder tener un Yard. Pero bueno. Magikarp como Pokémon de ruta, perfecto. Oh. Lo bueno es que tampoco me vaya a matar, ¿va? <risa> Tiene que tener parte buena, entonces así que le voy a bajar un poquito de, de vida, un poquito, tampoco te lo cargue. Bueno. Así, ah, sí, me gusta. Aunque bueno, lo de las vidas y tampoco es que estén hablando muchísimo por el chat tampoco está. como... Y ahí tenemos ese mágica y le voy a poner como la persona que, que me avisó de que podía capturar un Pokémon de ruta aquí. Ya ves tú qué, qué utilidad, pero bueno. Así fue. A ver. Comentario. Mira, quien me avisó es Francisco Ferreira. Así que le voy a llamar Ferreira Quiero aprenderme a agotar Oh, que guay Menos mal Pues... Quito el desarrollo Y la dejo me agotar Oye, para algo ha venido Para algo bien ha venido Ahí está el Magical Que se va a llamar Ferreira que fue quien me dijo que por aquí se podía capturar. Así que... Se lo merece. Ferreira. Ferreira, algún día serás un Yarados. Algún día. Espérate, ¿se lo puse al final o no se lo puse? Ay, Dios. Ya no sé si se lo puse o no. Vea, que llevamos 11 minutos y... Um, el eh, A la caja. <ríe> No, ni, ni, ni, ni me lo pienso. A la caja. A ver aquí hay un objeto. Mira, qué bueno. Super Y se supone que por aquí. Ah, mira, aquí también podía haber pescado. Mierda, a lo mejor aquí hubiese habido. Hubiese habido algo mejor que un Magicar. Vamos a subir por aquí. Y vamos a seguir con el luzlo hay una central de esta ten... de trenes. Qué pena que no puedo comprar nada no, no puedo comprar ¿a qué estación quieres ir? Oh, oh, oh. vale, no puedo ir a ninguna pero bueno A ver. Venga, que me quiero marchar. Hombre, espérate, que me acabo de dar cuenta que también hay otro Pokémon de ruta ahora. Hay una ruta diferente. El pañuelo de seda para los Pokémon de tipo normal. Mira, para ¿no? Para Objeto. a curar un poquito Venga. así ven el equipo que tengo okay. tengo por mi Michino, Pikachu, mm. Slowpo Calar, oh Dios mío Qué pena que el Slowpo Calar es que no es que no va ni siquiera a evolucionar va a morir va a morir Esto tiene el destructor lo bueno es que eh, Thor Puede me... Giga Giga Giga Joder. Giga maxizar eh... A F en el chat le hace falta algo de, de agua Creo yo El tipo psíquico Que me habían dicho que era tipo agua Trolazos Picotazo, malicioso, vendetta, rapidez Y bueno A ver, a ver Vamos a revisar si... Si, si le puse bien el nombre Mira, Ernesto está muerto Así que Ernesto lo voy a poner en la caja 8 Y Ferreira sí está vivo Pobre Ernesto Ernesto ha muerto Venga, venga Combate Combate contra Paul Menos mal que curé, oh Dios mío, un Gulú. Y yo con un Sai. <risas> venga, sí. Doble patada. Eso no te lo esperabas, ¿eh? Una y dos, venga. A tu casa, Gulú. Ya sabía yo, eh, Te salen las compatibilidades entre tipos. A ver, ¿qué me va a sacar ahora? F en el chat como sube de nivel. Agruki. Pues venga, seguimos con el cual Te vas a llevar un Asquas. Bueno, dos, realmente. Bañoso. Hombre, le quita, eh. Le quita. No es mucho, no, no, pero le quita. Digo, no mucho, me refiero a casi un quinto de la vida. Ah, está bien. Da igual, creo que pues asco es, es un ataque especial. Venga, es gruki para el piso. Y tampoco que esté yo batallando ahí que me vuelvo loco, pero mire, ya estoy en nivel 14. Y todo en el 12. ¿Vola, Voltio? Pues sí. ¿Aprende la Voltio Claro que sí. Por cierto, el Pikachu... ¿Qué ataque al, el especial de Pikachu? No me acuerdo. Eh, ¿Entre doble equipo y gruñido? Prefiero dejar gruñido porque si lo uso al menos mmm, jode al rival. Así que doble equipo fuera. Los ataques de estado yo prefiero no boostearme yo, sino... Eh, bajarle el boost al el enemigo y Rocky D a ver contra Rocky D <risa> vamos a llevar a cuarentena no. eh, Rocky D contra Rocky D no ya, vamos a usar a Minchino pobre para los Loles no creo que me lo mate si me lo mata voy a ir uno menos meto así al gran Magic. <risa> a ver Vamos a ver a qué nivel está el Rokideh Porque eh, Minchi está al 10 Rokideh está al 2 bueno, Nerviosismo A ver, ojitos tiernos era... Que su ataque se reduzca, mira, me viene genial, ¿eh? Ojitos tiernos Gracias, Rocky D. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Y ahora voy a usar EcoBoss. Vale, con pues rapidez. Un susurro que aumenta conforme al usuario. Y los otros Pokémon lo van utilizando. O sea, así Como voy a seguir utilizando EcoBoss voy a usar EcoBoss una y otra vez. Y así el ataque va a ser multiplicado. Aunque bueno, creo que voy a hacer dos nada más. ¡Toma! ¡Toma! Se enamoró. Es que. Es que como paloma no enamorarse de mí. Justo me levanto y empieza el directo. Bueno, llevamos 18 minutos. Guasupino. Probablemente te quede poquito. Pero bueno. No me ataques, porfa. Está enamorado. ¡Y no me ataca! ¡Tómalo! Tos. Eh, mira, el eco mm. Ojito. Mira, ha usado una poción. ¿Eso significa que yo puedo usar... puedo comprar una poción? No, eso es solamente en la Liga. La notificación me acaba de llegar. Bueno, a mí, a mí me llegó hace un buen trabajo. Mira, para hacerte... Hace 20 minutos me llegó la notificación de, de Twitch. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, el Twitch. Hola, Rubén1787. Perdón que te haya leído ahora, pero es que tengo la pantalla con el YouTube. Lo tengo eh, quitada para poder ver el juego, quizá. Ha sido un buen entrenamiento, ¿no? Sí, porque perdiste, escapullo. Como no siga mejorando, voy a quedarme atrás. Pues sí. No me decepcionas nunca. Eres un rival como tiene que ser. Chapo, toma, te doy mi tarjeta. Que te la has ganado. Bueno, tampoco te la he pedido. Venga, que sí, que sí. Bueno, lo bueno es que no he perdido ninguna vida, ¿eh? <risa> no he perdido vida a su, a su pino. Lo que es verdad que no puedo llevar, no puedo sobrelevelear mucho. Porque Aro me dijo la norma esa y ya la puse. Entonces no puedo pasarme de nivel 20 hasta llegar a, al, al gimnasio de planta. Y yo no sé, yo no sé. Ya voy nivel, por nivel 14. Ostras, espérate, costumbre. Ya voy por el nivel 14. Por lo menos con un y, y yo no puedo hacer que él no suba de, de nivel. Mientras esté en el, en el equipo. O tiene que subir. Entonces no sé. No sé cómo lo voy a hacer, la verdad. Y tampoco es que tenga yo caramelos raros. Para estar subiendo Pokémon. Si alguno se me muere. Entonces... I don't know. Mira. Ruta 3. Así que toca Pokémon de ruta. Oh, por cierto, mi primera vez que estuve en, el, en la ruta 3, mi primer Pokémon fue el Gossifler, Vine aquí y se Clack. Me fui al Gossifler y Shiny. ¡Woo! Fiesta. A ver qué Pokémon sale por aquí con, con la exclamación. Ahí. Pokémon de ruta. Creo que se puede desactivar el repartir experiencia a todos los Pokés. ¿Sí? Vale, pues si sí, veo que estoy llegando... A ver... Lo, lo desactivo. A ver, eh, me ha salido un Rocky Deck. Según las normas, si el Pokémon que sale ya lo tengo, no lo puedo capturar. Tiene que ser otro. Pero es que creo que el de esta ruta es Rocky Day siempre. De todas maneras, vamos a, a huir. Y vamos a intentar a ver si me sale otra cosa que no sea el Rocky ay, ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué hice? Oh, combate <ríe> He pasado de Pokémon de ruta a combate Madre mía Qué fail Hola chica, Lidia te desafía Hola Lidia ¿Qué pasó? Perdón, oh, ¿qué pasó? Un Bullpix hmm. A ver si es macho o no No, es hembra. Bullpix No tengo nada bueno contra fuego Y chino con Ecobo. Oye pues a lo mejor. Venga, sí, venga, vamos a intentar el La primera vez casi no le quita, pero la segunda vez sí. A ver asco. Eh, no. Crítico no. Esto no sé como como los daró. Los, como los <ríe> que no hace sino crítico. Venga. Luego miro lo de la experiencia de Guasupino de momento. Cuando vaya llegando a nivel... A nivel 19 Desactivo lo de la... Lo del repartir experiencia De momento creo que me viene bien mm, Voy a usar... Creo que doble patada tiene más Alcance, sí Venga, voy a usar doble patada Porque así pega dos veces Uno Dios, todo lo que le quita Dos... Ah, ya podría ser tres golpes aunque sea doble patada. Eh, ahora sí un ataque rápido, pero creo que más rápido yo. Perfecto. Golpe fuera. A ver qué dice Lidia. He perdido el combate, pero no la ilusión. Estoy indignada a ella. A ver. Joder. Te imaginas? Me gustaría, me hubiese gustado que los Pokémon se vieran shiny desde fuera. A ver, primero cojo esto y voy a por el Pokémon de ruta. Y el Pokémon de ruta, azul Que no se puede, Rocky de, que no se puede. Que Rocky de ya lo tengo. ¡Ahí va la hostia! Uy. Ahora soy vasco. ¡Ahí va la hostia! A ver, voy a poner a Thor al primer. No, no, a F en el chat al primero. A ver. Pa' aquí. Pa' aquí. Y voy a ver si encuentro un Pokémon que no sea Rocky D. Venga. Este sí es de ruta. Este sí es de ruta. Un macho. Oh Dios mío. Menos mal que metí a este. <risa> Eh, voy a usarle Bostezo para que se duerma en el siguiente turno. Y así lo puedo capturar más fácil. Llevamos 24 minutos, tío. ¿Cómo pasa el tiempo? Qué rápido. Y ahora voy a usar Ácido. No creo que con Ácido se lo cargue. No creo. Vale, puedo usar otro. Uy Crítico, wow ¿Ves? Se durmió Perfecto, momento de Pokéball ¿Y por qué se durmió? Porque le usé dos tesos Pokéball Uno Dos Tres Venga, nombre para este señor Nombre para el macho Nombre para el macho, venga en también a ah, mira, Guasupino dijo el león. No, Le león. Ok. ¿Poner un mote? Sí. León. León. Pero con tilde la O, ¿eh? León. ¿Dónde están las tildes normales? ¿Dónde están las tildes normales? ¿Qué coño? ¿Y la O? <ríe> ¿Que alguien me lo explique? Aquí. Que no le cabía todo en un sitio. León. Eh... ¿Lo cambio por alguno de estos? Hombre, no estaría mal. Lo que pasa es que está bastante balanceado Incluso Michi está bien Bueno, lo dejo ahí para... En la recámara Vamos a enviarlo a la caja del PC Y podemos seguir... Venga, yo voy a seguir sin curar, ¿vale? ¡A lo loco! ¡A lo loco! Otro combate Espérate, espérate Vamos a poner como primero a cuarentena que no lo he usado nunca. Hola niña, ¿qué pasó? Estoy estudiando los Pokémon, Informática y Lenguas Extranjeras. Hi, Hi, Estudiante Daniela. Me desafía. Vamos a ver qué me tiene Daniela. Un Pancha. Que sorry. Es tipo lucha. Tipo lucha. Y creo que siniestro también. No, todavía no es siniestro. Venga. Vamos a usar. Espérate, aroma no baja para la. Reduce. Por lo que se reduce mucho su evasión. Bueno, tampoco. Puede bajar la defensa especial. Y así puedo seguir usando. Absor... Absorber o me agotar. Mira, absorber ya ahora mismo es, in... eh, es inservible. Es me agotar o así? Uh, venga, voy a usar me agotar. Bueno, bueno, le quita lo suyo, ya ves Giro. ¡Oh Dios mío! No es muy eficaz. ¿no? Me cambió de Pokémon. ¡Wow! <risa> ¡Wow! Pues nada, picotazo, ¿no? Que supuestamente es eficaz. Super eficaz, ya ves Giro. No, como me saca mi chino, la cagado Mierda. <ríe> Toca cambiar, vale. Vamos a meter a... a cuarentena. Ya ves, Giro. Me cago en su madre. Vaya, panchan troll. Es un trolazo, Lisa de Perro. Bueno. Pues ahora me quedo con este Te vas a llevar una... Una squads Placaje, ¿ahora? ¿Ahora usas placaje? Zorro, venga Usagi, 12 Michi Quiere aprender Canto Bueno Ojitos tiernos me va a servir Eco también Eco lo voy a usar Más que Rapidez, porque Rapidez, rapidez Vale que nunca falle, pero Eco A medida que lo vas usando Una y otra vez, puede ser eh, Este Minchino Tiene más ataque especial que ataque Así que Destructor realmente no lo voy a usar Nunca, voy a quitarle Destructor Para que aprenda Canto y así va a ser también un Pokémon semi-troll. Daniel ha perdido. Vamos a ver qué dice. ¿Cómo he podido perder? ¿Mis conocimientos no son suficientes? No, porque son conocimientos del medio. No son conocimientos superiores. Oh, oh, qué chiste malo, Dios mío. Bueno. Mmm, voy a ir a, a curar a los Pokés. Pero ya vamos a ir terminando. Que ya llevamos 30 minutos de, de, de partida, por así decirlo. Llevamos 34 minutos de directo. Pero esos cuatro minutos que estaba yo preparándolo todo. Entonces voy a, a curar, me vuelvo al sitio donde estaba y ahí terminamos el, el directo de hoy. De hoy, bueno, el directo de este, de este capítulo. No descarto hacer otro capítulo a lo largo del día. Eh, yo creo que voy a seguir con los mismos que tengo ahora mismo en el layout. Me parece bien. Lo que sí que voy a poner, lo de la vidas del layout, lo voy a poner arriba a la izquierda. Porque... No sé, se ve mejor, así no tapa el chat. No lo tuve en cuenta. Oh, un Stunky, un stunky. Venga, lo tenemos que dejar por aquí. Vamos a guardar. Y nada, espero que les haya gustado. Eh, si es así y están en YouTube, recuerden darle un fuerte like. Acabo de ver desde que ya hay un dislike. Oh, Dios mío, qué pena. Más grande. Pero bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!